Hola a todos, bienvenidos a Dokomi Prisma, soy Likari Meli, empezamos. <risa> Asistimos al Festival de Cultura Japonesa, Benitako Matsuri, todo el cubrimiento y publicaciones, pueden encontrarlo en el Instagram de Dokomi. Una gran experiencia estar de nuevo en este Festival de Cultura Japonesa. Aquí hay algunas tomas extras que nos faltaba publicar. Ya está disponible, el capítulo número 3 del podcast Freaky Geek, en colaboración con Anime 545, para que vayan y lo miren. Y también para que vayan y miren el video que se estrenó ayer, del torneo Super Smash Bros. en el centro comercial La Estación, aquí en Cali. No olvides visitar nuestro sitio web y seguirnos en las redes sociales. También suscríbete en nuestros canales, nos vemos pronto.